Bueno, Bien, continuamos, continuamos interesante porque yo voy a tratar ese tema ahorita. Cada día de la cámara. ¿Vamos? De lo que él está hablando, muchachos, yo lo voy a tratar ahorita. Y voy a dar mejor. Mira, en, en los trabajos mira, internos eh, de nosotros, en el aguacate, nos van a dar una pena. Mira. ¿Es verdad? Sí. Mira, allá ya. nos van a dar ah, una Ah, no, pena. sí, allá. Pero ya, dime la, tú, ¿qué significa eso en la, materia de la, en, la, en la guasuma y en el aguacate? La ¿Qué zona significa norte de San Francisco? eso, eh, va a ser una pela de calzón miren, no, no, en el aguacate miren, eh, no y el aguaso. Eh, escríbelo seguir, en el seguir insistiendo en, o fecha, hacer planteamientos de, de debilidades en, en torno a la fuerza del pueblo después del 6 de octubre la política nacional cambió radicalmente ha debido los, los políticos y los partidos reorientar sus objetivos y esto es una campaña corta Hacia la, hacia la búsqueda del voto del 16 de febrero. Me refiero a lo municipal. Sí. Y han habido a lo interno, tanto del PRM, del propio el PLD, no tanto, y nosotros, que hemos planteado una candidatura con Emanuel Trinidad, hablando de que haya necesidad de candidatos que tengan votos. La construcción del candidato hoy es diferente a la construcción del candidato de ayer. Y la gente tiene que visibilizar sus mejores propuestas, sus mejores hombres, a la función municipal. De lo contrario, vamos a tener repetidas veces las mismas desilusiones y problemas en la alcaldía de San Francisco de Macorís. Pero precisamente en función de eso, tú hablabas de... de, de de que hay que cambiar. No, de la Pero proyección. ninguno, y hay que decirlo, ninguno de los candidatos a la alcaldía en Se San puede Francisco dar por de Macorís... Ganado ahora mismo. No, no, y ninguno representan un cambio. Hay que decirlo. Por claro ejemplo... Sí, eh, no, no, será no, no, no, porque primero. por ejemplo, eh, hay que decirlo, eh, el señor Emanuel Trinidad... Fue viceministro eh, de, de Deporte, no, 20 pero, años. No, pero no Mira. funciona, años? Con, ¿Nosotros? No eh, funciona con presupuesto. Pero igual, Ferín fue gobernadora eh, no, Ya, ya se ha, ha tenido eh, ¿Tú me entiendes? Quizás Siquio es el que representa un poquitico, pero sabemos la situación que tiene Siquio dentro, también dentro de, de, de, de su propio partido, que no es una situación fácil. ¿Cuál y, es la situación? ¿Cómo es, cuál es la situación? ¿Qué tiene dentro? Lo digo muchachos. Sí, sí, sí, lo Bueno, eh, eh, entonces, fuentes eh, muy de entero crédito uh -huh. dentro del PRM nos informan que la situación de Siquio NG de la Rosa dentro del partido es difícil. ¿Tú sabes qué, qué pasó con una esa situación? Fuente? ¿Qué pasó con Franklin Romero? ¿Tú sabes qué pasó con esa fuente? con Nicolás Hidalgo. Oye, los candidatos diputados. ¿Tú sabes qué pasó eh, con esa fuente? Saludar a Franklin y, y, Romero, de, un rechazo y un alto rechazo. Al no es ¿Tú sabes qué pasó pero con Franklin Romero? ¿Tú sabes qué pasó con hablar. la, no la no fuente? Preguntas. No, no, no, Pero, pero ya hay, hay más personas. Eh, espérate. Hay más, eh, para, para aplicar. que ellos saben, ellos están, ellos están aquí. Ya él sabe. En código. sabe lo que código. Ya él lo que pasó con el código. Ya ellos en el medio, ellos qué. están hablando sin código. Y tú él, sabes él sabe lo que pasó con esa con fuente. fuente. Vamos a ver. ¿Qué pasó que con él? Que en la borrachera de, de diciembre y año nuevo... Andaban eh, hablando de esas cosas por la okay. calle. ¿Tú sabes quién estaba junto ayer haciendo obra con los niños? Sí. Nicolás sí, sí, y Sí, y, sí, claro. ¿Tú pero sabes quién le dio la valla a que NG de la Rosa para y le hizo los paños? Sí. Franklin Romero. Sí, eso sí, es mentira, ¿Tú sabes, ¿tú sí, sabes sí, dónde, sí, dónde, sí. dónde que está la división? En el mismo grupo que se quedó con Miledi, en el mismo grupo hay una división. También hay una división. Ahí pero, sí hay problema pero, pero, ¿Tú sabes el pero rechazo de Miledi? ¿Cuál es? 32% el día a de hoy. ¿Cómo? Bueno, no rechazo. Sí, hay, hay una división dentro del PLD. También hay que decirlo, tenemos que ser sinceros. Hay una división dentro del PLD, eh, pero también hay una división interna dentro del PRM, un rechazo de gente que... Te lo vio... voy a traer aquí los tres. Tenemos una tres llamadita. Eh, de, gente, de gente que vio que Siquio, eh, para, para explicar a, a la gente que me está viendo y no, y no se queda la idea cortada. Cuando Siquio se fue del PRM para el PRD y ahora volvió como una imposición de arriba... Al, al, a, lo, a los el, miembros del PRM de aquí no le gustó. El, eso es tema hay superado. Gente, hay gente que está apostando al fracaso de Siquio NG dentro del PRM. A ver, eso pues, arregla, bueno, buenos tú, días. recuerda mi Buenos días. Buenos días. tema superado. Adelante, caballero. Buenos días. Eh, primero, Chayan, te voy a decir mm -hmm. que dentro de los candidatos a la alcaldía de San Francisco de Macorís, para mí, la que menos, oye, me no, óyeme, puede hablar es Milady Núñez. No, pero yo lo no no no que digo no primero, perdón. Fue gobernadora, dime qué hizo por pues, San Francisco Macorís. No, pero es que primero, lo que yo primero, perdóname, perdóname. Perdóname. perdóname. No, Como que diputada cuatro ya, años, Yayán, ya. ¿qué ha hecho por San Francisco Macorís? Dime qué proyecto, al menos de la juca, la cosa esa de la juca, que no, que eso es una loquera. Eso ni se sabe, no ya donde ya quiere, ya es ley. Oca, donde quiera. Ya es ley. No Solamente, Oca, oye, ley. pero ¿cuál es Si donde quiera, tú vas donde quiera encuentras a la Junca le quiera, corresponde quiera. al Ministerio Público. Oye, no, no, eso no, eso, yo te estoy hablando de proyectos importantes para la provincia de Duarte. Uh -huh. Yo te estoy hablando de proyectos importantes para la provincia de Duarte. Y, oye, si fuera por, por voto, y si fuera porque la población valorara, aquí hubieran dos alcaldes, que es el chino. De Alianza País y Siquio NG de la Rosa. Después, olvídate. Pero que... Muchísimas yo gracias. vamos a ir al tema central. Cuando, eh, cuando uno, por ejemplo, va a, a elecciones, usted tiene que tratar de concitar la mayor cantidad de votos. Y usted sabe cómo se hace eso. Con estructuras, haciendo efectivo la intención del voto. No es que yo, yo fui que hice mejor trabajo en, en el año tal. No, usted tiene que tener una estructura de gente que haga posible que ese voto o esa intención del voto se haga efectivo el día D. Si usted no cuenta con eso, usted va a perder. De cualquiera que tenga más gente que, y que pueda si movilizar Yo cuento con que toda usted. la estructura Entonces, del PRM. San Francisco, curioso, del a eso. Dentro del PRM, Nos... al igual que dentro del PLD, hay división. Que quiera ocultarlo, Fulvio, aquí. Hay porque, división en el, el PLD, pero Yo no los nosotros. Yo se lo respeto, Mira, pero tampoco puedo venir a decir en el PLD que no es verdad que hay división. Hay todo problemas todo dentro del PLD, integrado. pero también va dentro del PRM. Nosotros conocemos en Manuel Trinidad, Pueyo, y su comportamiento y conducta en lo que ha sido la vida política. Puedo dar fe y testimonio de cumplimiento, sobre todo en los acuerdos, sobre todo en los proyectos. Y... Decirte que recordar que los viceministros no manejan presupuestos, son canalizadores, pero esas canalizaciones están superditadas a la posibilidad del presupuesto del Ministerio de Deporte. Cuando hablamos de dirigente, que ha sido Manuel Trinidad, es reconocido, toda la clase deportiva los reconoce, y sobre todo en el baloncesto. En el nivel cluístico, cuando tú hablas de deporte, habla de Manuel Trinidad. Y nosotros sabemos claramente que sería un gran, es un gran activo y un administrador fiable que tendríamos en San Francisco si el pueblo mira hacia nosotros. Y digo hasta hacia nosotros porque lo estoy acompañando como candidato a la regiduría y es un... Es un una de las bases de, de nuestra propuesta, un consejo de regidores para la gobernabilidad. tenemos una llamadita de Franci Eso Bien. es importante saberlo. Buenos días. Perdón. Buen día. Buen día. Bendición. Bendición ah, mi para mi hijo. Amén. Y madre. Para todos ustedes. Gracias. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que Francis dice respecto a Emmanuel Y de, desgraciadamente. A pesar de que somos muy amigos de Siquio, debo decirle que en el pueblo de San Francisco todavía uh -huh. está vivo que Siquio a mitad de ser ejecutivo del ayuntamiento cuando fue alcalde, alcalde, cuando fue síndico. Se fue a Santo Domingo y dejó a San Francisco de Macorís a la suerte de Félix Rodríguez. Eso no fui yo que lo dije. lo dijo en el corazón Sí que yo creía que dentro de, de la presidencia gracias. podía también aportar más a San Francisco. Gracias. Sí, pero lo que ella dice, y así lo, hizo. lo que dice la Doña obra Luz, ahí, la que hizo San Francisco. Pero mira, lo Están que está ahí, pero aquí se Permíteme. Y sí si yo que... tuvo mucho que ver en eso. Lo que, que dice hay que Doña saber Lourdes eso, es no deja de tener razón. Lo la que gente votó después, por no tiene psiquió. que ver con Siquio. Ojo, esto no es un ataque a Siquio. Estamos analizando. Oíste, lo que Félix hizo diciendo, después no tiene que ver con Siquio. Tiene que pero, ver con el PLD. Pero está bien. Pero no con Siquio. Pero escúchame, Fulvio. Lo que Doña Lourdes está diciendo, y es cierto, es que el pueblo. Pero es una opinión de ella. No el, pero, pueblo. el pueblo. Pero es una no opinión. Pero es una opinión que no mucha gente eso. la comparte. Tú es, poca que gente tú la, la compartas, comparta. pero está bien Pero que Muy tú la compartas, tiene comparta. que permitir eso L Lamentablemente Hay que decir que Siquio NG de la Rosa, Y esto no es un ataque, sino Estamos hablando, eh, analizando las debilidades Y fortalezas de cada uno de ellos Siquio, eh, cuando fue alcalde Aquí, se fue a la mitad pero de su periodo y fue, elegido, fue elegido Por cuatro años Pero oye, A la gente no le gusta una eso oportunidad de tener un ministro de Estado Secretario de Estado de la Presidencia Y es poca cosa y ahí están las obras que se trajeron a Macorís. Muy bien, vamos nosotros. El, eh, el, el, el, el, el electorado no lo ve así. La gente ah, que vota por cuatro años por una gente quiere ver los cuatro años de, de, de, de gestión de esa persona. En vamos ese cargo. nosotros. Hay que verlo eh, por conveniencia interesante debate, problema, debate que podemos eh, tratar mañana de manera más amplia en las condiciones de los candidatos eh, a la alcaldía y, amigo, si quedó, eh. y las posibles si quedó, eh, tensas anoche, situaciones. Que, que se están dando a... a lo interno Oita. de los partidos <risa> y también Trinidad. Tuvo, no me y, han dejado decir también, una palabra, eh, ¿no? Por eh, ti. Y también <risa> eh, el, el que está el el que, el que no está con Siquio que Nicolás. Ah. hace cuatro días estaba no. con Siquio en el Guineal haciendo oh, política no me eh. van a sacar de contexto yo tampoco he dicho ni que, que, que, que ni Franklin ni Nicolás están con Miren. él que hay una situación interna hay una división no, ahí no hay ninguna y tú sabes cómo división se maneja hay eso tú sabes cómo se hay se que ma hay Sí si hay una PLD. división dentro del PLD vamos que, al tema central eh, eh, hay era, que decirlo quería era resaltar que Siquio sí, visitó anoche eh, a Emanuel Trinidad mientras estábamos compartiendo en su cumpleaños y junto a él, Franklin Romero. Ah, es bueno, decir, como dice la fuente de es decir que, que No es así. Que la, <risa> que tú no, vea, no vea la política. <risa> es que no vea la mucho. política porque la gente anda junto. La, la, no, de la política no se ve así. Lo que no saben. <risa> bueno, ustedes saben lo que pasó aquí. Eh, <risa> <risa> eh, <risa> eh, o lo digo. Lo digo. Ustedes saben lo que Juega pasó Juega. aquí Juega. cuando Alex Díaz ganó. Que hubo una facción del PLD que, aunque estaba ahí, mandó voto en contra o oh, no, vamos a hacer los otros no, no, los Pero eso se sabía. Ah, ah pero lo ah, ves. El hecho de que tú andes con, con una gente, o sea, con sí, una gente que tu no necesariamente. Se tiene demuestra que andaban juntos para mandar a votar por eso. están juntos ahora. Eh, vamos, vamos, vamos, no vamos acá.